Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traemos un super video, pero antes que nada queríamos decirles que muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos 400 personas. Hoy vamos a hablar sobre las jubilaciones, que es una de las razones por las cuales hicimos este canal. Como verán, el propósito es ayudar a las personas a darse cuenta que en este país Hablo de Argentina, pero también aplica para el resto de Latinoamérica. No podés depender solo de una jubilación al momento de tu retiro. Y te vamos a contar el por qué. Pero quisiera, antes de arrancar, pedirte un enorme favor para poder ayudar a más personas. Estaría ayudando enormemente al canal solo pasándole este video a al menos una persona después si querés dos o más, mucho mejor, pero al menos una persona que vos aprecies mucho y que no quieras que llegue jubilado y tenga que sobrevivir con una miseria de pensión en vez de disfrutar su jubilación, dándose el descanso que se merece luego de haber trabajado gran parte de su vida. Gracias de antemano, vamos a la intro y arrancamos. bueno antes de arrancar quería decir que no soy de ningún partido les voy a dejar un video de fernández porque es el único que lo dijo abiertamente cómo piensa el gobierno con relación a los jubilados pero como repito no soy de ningún partido vamos a ver el video y después Seguimos analizándolo. Estado... Eso es así. Miren, había una propaganda de un laboratorio que a mí me encantaba. Debo ser el único que había reparado en esa frase. Pero que dice exactamente la verdad. Dice, en materia de salud lo único permanente es el cambio. Es que tiene de llamativo esa, esa frase? Es estrictamente cierto. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. Y eso porque es, porque la búsqueda de la eternidad es, es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años y ahora lo tengo que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente, y a su vez mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología la medicación, eso es íncito al ser humano, la búsqueda de la eternidad, y genera enormes consecuencias, pero esto no es de ahora, es de siempre, lo que pasa es que el progreso tecnológico no fue lo suficientemente veloz. Bueno, como verán, injustamente... El gobierno piensa que todos los años que vos aportaste plata, que vos te mataste laburando y aportando, que a ellos les corresponde tu plata, porque es tu plata que vos fuiste depositando todos los meses para tu jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo, que vos arrancaste a los 20 años a trabajar y te jubilaste a los 65 años. Quiere decir que vos aportaste 45 años de tu vida, de los cuales te a los 65 y con toda la fe y toda la esperanza vos lográs llegar hasta los 100 años. Quiere decir que 35 años el gobierno te estuvo devolviendo tu plata porque ellos lo toman como que ellos te tienen que estar manteniendo y no es así vos tuviste aportando y es tu plata que ellos te la están devolviendo pero te devuelven con toda la esperanza 35 años de tu vida pero vos aportaste 45 así que se están quedando con 10 años de tu vida en aportes y así con mucha gente y no obstante ellos agarran y casi siempre le hacen descuentos y atacan a los jubilados. Por ejemplo, le dejo esto que salió en un diario, que fue los jubilados y un aumento que se parece mucho a un ajuste. Mal que le pase a los guardianes del discurso oficial el objetivo del reemplazo en la fórmula de la actualización no es otro que aplicar un fuerte ajuste en el gasto provisional. Los especialistas estiman que el Estado Nacional ahorrará unos 5.000 millones por mes desde marzo, lo que equivale a 60.000 millones al año, un ahorro que una vez más deberá ser aportado entre comillas, por jubilados y pensionados. Bueno, acá le dejo el cuadro de lo que vimos anteriormente en números en los diferentes montos de las jubilaciones, a lo que tienen menos ahí sí el decreto le funcionó, fíjense que el aumento por ley en porcentaje es siempre el mismo, pero el aumento en ley Fíjense, en 14 se iría a 15.694, con el aumento por decreto se va a 15.897, o sea que tiene una ganancia de 203 pesos, pero a los que tienen 20, 30, 40, 50 o 100, el aumento por ley es 22.312, pero por decreto se le va a 21.960, a 21 quiere decir que son 352 menos que si fuera por ley en el de 30.000 lo mismo tienen una pérdida de 1.278 y así sucesivamente en vez de ser una ganancia para todos los jubilados fue una pérdida lo que hicieron con el decreto nuevo otra cosa que en la cual perjudican a los jubilados es en la pérdida del poder adquisitivo que ellos tienen en relación a los ajustes que ellos reciben o sea a los aumentos que ellos reciben comparado con la evolución de la inflación le dejo el gráfico este que dice que desde septiembre del 2015 hasta marzo del 2020 fíjense que la línea azul es el haber mínimo y los aumentos que ellos fueron teniendo durante los años y las barras naranja son la inflación que hubo, fíjense si nos vamos a marzo de 2020 ellos tuvieron un aumento hasta 15.892 pero la inflación fue de 18.268 ellos ganaban 15,892 pesos, pero para vivir se necesitaba 18,268. Vamos a ver las canastas básicas de los jubilados y ve ver si realmente ellos pueden vivir decentemente como deberían después de haber trabajado toda su vida. Bueno, acá le dejo una tabla. Del Centro de Almacenes, Autoservicio y Comerciante Minorista de Córdoba para ver cómo es la evolución desde abril del 2011 hasta abril del 2021. Fíjense, te muestra todos los productos, la variación de precio que tuvieron y abajo de todo te dice salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima fíjense que al pasar los años cada vez la devaluación fue ganándole a los sueldos bueno fíjense en el salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima vámonos a abril del 21 abajo de todo fíjense que es el salario mínimo 21.601 pesos y la jubilación de 20.571 y al lado dice las variables de todos los productos fíjense la mayoría de los productos tuvieron 2000 bueno 1929 1852 de aumento comparado con el salario mínimo que fue de un 1074 y de la jubilación de 1575 o sea no hubo ningún producto que le ganó a la jubilación mínima y el salario mínimo. Siempre estuvieron por debajo de la inflación en los productos. Bueno, esto lo saqué de una nota del diario en la cual nos cuentan que los jubilados, el informe muestra que un hogar de adultos mayores económicamente inactivos pero propietario de una vivienda debió obtener mensualmente al menos 37.518 pesos para no ser pobres. Luego del aumento de diciembre, la jubilación mínima se ubicó en 29.062 pesos. La canasta básica alimentaria que establece la línea de indigencia fue para ese hogar de 20.248 pesos el mes pasado. Pero fíjense que habla teniendo una vivienda propia. Quiere decir que si es un jubilado que no tiene casa, sería recontra pobre. Y hoy en día no es como antes. Hoy en día cuesta muchísimo poder tener tu casa propia. Así que gente, les pido por favor que si conocen a alguien, pásenle este video para que abra los ojos bueno vamos a ver qué dice el INDEC sobre las canastas básicas en Gran Buenos Aires en diciembre del 2021 en pesos dice que la canasta básica alimentaria línea de indigencia para un adulto equivalente a 10.668 pesos y una canasta básica total línea de pobreza para un adulto equivalente a 24.643 un hogar de tres integrantes son 26.243 pesos la canasta básica y la canasta básica total compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y una y su madre de 61 años sería de 60.621 pesos para el hogar de 4 integrantes 32.964 para la canasta básica y para la canasta total compuesto por un varón de 35 una mujer de 31, bueno eso no importa, 76.146. Y en un hogar de 5 integrantes la canasta básica 34.671 y la canasta básica total de 80.089 pesos. Pero vamos a ver de cuánto es la jubilación en este año la común, la jubilación básica. Acá le dejo en pantalla el aumento de la jubilación a partir del 1 de diciembre del 2021. O sea, prácticamente arrancando el 2022. La jubilación básica normal es de 55 mil pesos. La de 70 a 74 años, 55.400. De 75 a 79, 55.900. Y más de 80 años, 56.800. Para ir cerrando, gente, la idea. Fíjense cómo es necesario no solamente esperar a tener una jubilación cuando llega a ser retirado. Imagínense poder jubilarse bien no sé que sean aproximadamente en el futuro 100 mil pesos de jubilación para hacer un ejemplo y que a su vez durante esos 45 años que aportaste también estuviste haciendo tus inversiones y logras 50 60 70 mil pesos extra Tendrías tu jubilación de mil más 50 o mil pesos extra para pasarla joya. Que tus últimos años puedas hacer lo que vos quieras, viajar donde quieras, comer lo que quieras, hacer lo que quieras que, y sin tener que estar dependiendo de un Estado, de un gobierno el cual pretende que tu plata, la que vos aportaste durante todos los años, es de ello y que... Ellos te la tienen obligadamente que devolver. Cuando es tu plata la que vos fuiste dando todos los años de trabajo. Así que bueno gente, muchas gracias por ver el video. Y les pido por favor pasen este video a la persona que ustedes consideren especial para ustedes. Y que no quiera que llegue a viejo